Antes de empezar con el video los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Hola amigos de YouTube y les traigo un nuevo video para el canal, en esta ocasión les mostraré un pack de overlays para sus videos, estas overlays son editables y de libre uso, el link estará en la descripción del video por mediafire.